¿Han notado que Fox tiene una manera extraña de enumerar los capítulos de los Simpsons? No cuentan algunos, haciendo que el número total de episodios sea inconsciente. El motivo para esto es un episodio perdido de la primera temporada. Encontrar detalles acerca de este episodio es complicado. A ningún miembro del personal que trabaja en el programa, en ese entonces le gusta hablar de ello. Según lo que se ha logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Mark Groening. El número de producción del episodio era 7G06 su título era Bart Muere el episodio marcó como 7G06 la depresión de Lisa fue producido después y se le otorgó el código de producción de Bart Muere para disimular la existencia de este. en una convención de fans me las ingené para seguir a Matt luego de que habló con el público y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él a solas mientras salía del edificio cuando mencioné el episodio perdido sin embargo su rostro se despojó de todo color. Cuando le pregunté si me podía dar algunos detalles, se sacó un trozo de papel, escribió algo en él y me lo entregó. Luego me pidió que no volviera a hablar del asunto. En el papel había anotado la dirección de un sitio web que prefiero no revelar. Por razones que relataré en un momento. Introduce la dirección en mi buscador y entré a un sitio que era completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo. Un enlace de descarga. Hice clic en él y un archivo comenzó a descargarse. Una vez que la descargué había concluido. Mi ordenador se volvió loco. Era el peor virus que había visto. Restaurar el sistema no sirvió. La computadora entera tuvo que ser formateada. Antes de hacer esto, sin embargo, copié el archivo en un CD. Traté de abrirlo en mi computadora limpia como lo sospechaba. Era un episodio de los Simpsons. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación bastante pobre. Si han visto la animación para Una noche encantadora, era similar. La primera parte era muy normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero se veía más enojado. se veía triste. Lisa se veía ansiosa Y Barr parecía estar lleno de ira y odio genuinos hacia sus padres. El episodio trataba de que la familia iba de viaje en avión. Pero al final de la primera parte el avión estaba despegando. Bar estaba bobeando como se esperaría de él. Sin embargo, cuando el avión se elevó a unos 30 metros por sobre la tierra, Barr rompió una ventana y fue succionado. En los comienzos del programa, Matt tenía la idea de que el estilo animado del mundo de los Simpsons representaba la vida real, y de que la muerte volvía todo más realista. Esto se utilizó en ese episodio. La imagen del cadáver de Bart era apenas reconocible. Aprovechando que no tenía que moverse, hicieron un dibujo casi fotográfico de su cadáver. La primera parte finalizó con una toma del cadáver de Bart. Cuando comenzó la segunda parte, Homero, Marsh y Lisa estaban sentados en la mesa, llorando. El llanto no parecía terminar volviéndose más doloroso y sonando cada vez más realista, una mejor actuación de la que se esperaría, la animación comenzó a decaer aún más conforme y lloraba y se podían escuchar murmullos de fondo, los personajes apenas podían distinguirse, la imagen se veía alargada y borrosa, como sombras deformadas pintadas de colores brillantes, había caras mirando por la ventana parpadeando una y otra vez para que no se tuviera la certeza de quién era. El llanto siguió por toda la segunda parte. La última parte comenzó especificando que había pasado un año. Homero, march y Lisa estaban extremadamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de mayo de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba desértica y a medida que caminaban por el cementerio, el ambiente se tornaba más y más ruidoso. Todas las casas parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart simplemente estaba tirado frente a su lápiz sucediendo igual que la vez anterior. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y solo se quedaron viendo fijamente a abajo. La cámara hizo una toma panorámica antes de que el episodio terminase. Las lápidas en el fondo tenían los nombres de cada celebridad invitada a los Simpson en ella, incluso de las que nadie había oído hablar para 1989. Todas tenían escrita la fecha de fallecimiento, para quienes ya murieron como Michael Jackson y George Harris. Las fechas coincidían con el día en que murieron. Tras ver el episodio por primera vez se me ocurrió que se podían usar las fechas en las lápidas para predecir la muerte de las celebridades invitadas a los Simpsons que seguían con vida. Pero había algo raro con la mayoría de los que aún no había muerto. Todas sus muertes estaban señaladas bajo la misma fecha.